Copa Lines devolverá pasajes o cambiará destino de vuelos. Copa Lines ofreció a reembolsar los pasajes adquiridos para volar en los próximos tres meses desde ya hacia Venezuela, tras el bloqueo económico impuesto por el gobierno de Nicolás Maduro.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 También ofrecieron la posibilidad de cambiar el destino del pasaje antes del 20 de abril, para viajar antes el 4 de julio. Debido al volumen de pasajeros afectados por esta medida, el proceso de reembolso tomará más tiempo que el proceso regular, agregó la aerolínea en el comunicado.